Hoy, y te lo resumo sino más de bajo presupuesto... Ah, que en realidad no es muy de bajo presupuesto porque costó un poco más que Star Wars, pero a medida que avanzaba la película me preguntaba, ¿a dónde fue toda esa guita? Supongo que al bolsillo de Queen, pero en fin... Dash. Él es Flash Gordon, un jugador de fútbol americano que pasa de dar autógrafos a salvar a la galaxia de un dictador espacial. Además, siempre está peinado, le gusta usar remeras ajustadas metidas adentro del pantalón y tiene cara de estar perdido. Todo esto antes del inesperadísimo giro de guión que lo convierte en un guerrero espacial. With me. Ahí nos va a demostrar que también sabe pilotear naves espaciales, que maneja motos espaciales, que respira en el espacio y que puede pelear con látigos en una plataforma giratoria con pinches. Si hay una habilidad que Flash nunca va a adquirir, es la de expresar emociones con la cara. No kidding. You look great. This isn't happening, Dale. We're not here. It's just a bad dream. Otro de los personajes principales es el científico loco este, que además de loco es muy exagerado. Check the angular vector of the moon. I've been right all these years. It's an attack. Get your toothbrushing, whatever. El tipo tiene una nave espacial que andás a ver cómo fabricó estacionada en el medio del living. Y la última integrante del trío protagónico es Dale, una amiga de Flash que al igual que él pela habilidades misteriosas de la nada. Porque pasa de ser un agente de viajes con miedo a volar a una guerrera. si hay una habilidad que nunca va a adquirir es adivinen sí, la de expresar emociones con la cara como en esta parte donde en vez de llorar apenas deja caer una lágrima que seguramente la pusieron con un gotero Look. Water is leaking from her eyes. y después se desmaya quedando tercera en mi top 3 de desmayos segundo está Hércules oh. y primera está la mamá de Agustina Charly en chiquititas gabi Gaby Gaby ah. Y así como están los buenos, está el villano, el emperador Ming. Más conocido por ser el viejo del árbol de Game of Thrones. Pero acá es un emperador espacial que como está aburrido le pinta destruir la tierra. Entonces, con una maquinola capaz de generar desastres naturales, molesta a los pobres terrícolas. Él vive en un super imperio de tonos rojizos con su inseparable Smithers, que es este tipo con una máscara que no hace mucho en la película pero tiene una muerte bastante simpática. Pero además Ming tiene odaliscas, tipos con alas, samuráis, enanos, pelados y hasta hombres lagartijas. Y además tiene un anillo con el que pueda hacer lo que necesite la trama. Flash. El conflicto empieza cuando por culpa de uno de esos desastres naturales, Flash y Dave caen en el laboratorio del científico loco que no pudo usar la nave porque necesita sí o sí la ayuda de otra persona. Cuando Flash le pide al científico que le preste el teléfono, el científico le dice, sí, sí, tengo teléfono, está ahí, adentro de esa sospechosa nave en el medio de la habitación. Flash y la piba se creen en el chamullo y se meten. Pero después de una poco coreografiada pelea... Well, ¡El científico activa la nave con la cabeza y en un inesperadísimo giro terminan en el planeta de Ming. la cosa se pone medio rara por cuatro motivos, primero por la nariz de este tipo, no sé si será así o es maquillaje, segundo porque Flash y Dale se hacen amigos del científico, quien los quiso secuestrar escenas atrás, tercero porque Ming usa su anillo para hacer que Dale haga una inexplicable coreografía de danza contemporánea. Y cuarto porque Flash Gordon se intenta escapar haciendo lo mejor que sabe hacer. Jugar al fútbol americano. Va, pero igual pierde y lo condena a muerte. Y lo matan. Después al científico le borra la memoria con un dudoso sistema de borrado de memoria. Y a la gente de viajes la viste endeudadisca para que se case con Ming. Qué panorama más desfavorable. Esto fue una tragedia, loco. Pero tranquilos, porque todo se soluciona muy fácil. A Flash Gordon lo reviven. Dale se escapa. Más simple. Y al Doctor, al final, no le habían borrado la memoria porque es un hip intelectual. To the Talmud, the remember, the la única forma que se le ocurra a Flash para derrotar a Ming es uniéndose a dos pueblos enemigos. Primero se junta con estos tipos que se visten de verde y que son amigos de este pelado que toca la flauta Juntos se van al pueblo de estos viejos con alas, pero ellos son medios cagones y quieren entregar al tipo verde. Pero él, para zafar, usa una vieja y conocida táctica. Sin primero a trial by combat. Yo trial by combat. Por eso se pelea con Flash usando látigos en una plataforma con pinches que gira gracias a un sofisticado control remoto que tiene este gordo con elas en la espalda. Por eso. Sin justificarlo mucho, se hacen todos re amiguis y se van para el imperio de Ming a protagonizar la batalla final, que como es final y como es batalla, es ultra violenta. se está casando con Dave. Pero tranquila joven agente de viajes. ya viene el rubio venemista a salvarte con una canción de Queen de Fondo, lo único bueno que tiene toda la película. Ah, Your power's me. con respecto a la destrucción de la Tierra... The are you made it, <risa> Listo. Todo solucionado. Have a nice day. Yeah. Así la galaxia vuelve a estar en paz y los hombres pájaros le agradecen a Flash armando palabras en el cielo. Y mientras todos festejan, alguien nos daba a entender que se venía una secuela. Pero 38 años después seguimos esperando. Esto fue Flash Gordon resumido, sin más. No te vayas de acá sin pegarle una me y una suscribida y una comentada y una retuiteada y una instagrameada, y una facebookeada, y subir a Tumblr y a LinkedIn. Y después de hacer todo eso. Go tell your friends. chao, chao. Buenas noches. Hey Sam, this is the guy I was telling you about.